Confitriones tienen muchos permisos ya, casi todos, yo diría. Entonces, eh, pueden ir poniendo como confitriones al resto de personas que vayan a usar la sala como, como ponentes o como no ponentes y, eh, y ustedes pueden administrar todo. Ahora está la grabación en pausa, la pueden poner al play, pausar, lo que ustedes necesiten y también donde está el botón Twitter, mi compu, aparece un... un pues donde hemos puesto seguridad, donde decía Lili que hay participa participantes, con participantes de todo eso a la derecha pone más y pone en vivo en Facebook. Entonces, eh, no sé si es Lili quien va a retransmitir. Perfecto, pues Lili, ahí, cuando, cuando ella quiera retransmitir, sí, en los tres puntitos, debería aparecer en vivo en Facebook. No sale. Entonces te voy a poner como anfitriona, y me vas a poner como anfitri co anfitriona a mí, si te parece bien. Entonces, ya te he puesto como anfitriona. Confírmame si ahora sí te sale ese. Perfecto. Ahora sí te debería aparecer. Perfecto. Entonces, cuando hagas ese clic en esa opción. Eh, el navegador te va a reconocer que tú ya estás eh, dada de alta en Facebook y te va a salir directamente un desplegable. Si es que administras más de una cuenta, me imagino que al menos manejas dos, la personal y otra, te va a elegir desde qué cuenta quieras retransmitir. Entonces, ahí solamente pones que es desde de la cuenta, desde donde quieras hacerlo y vas a poder retransmitir sin problema. Es bien... Muy bien, bueno, entonces damos inicio al panel 8, que se denomina Gentrificación Ambiental, Digitalización y Producción Corporativa del Espacio en las Ciudades, que se corresponde a la línea de discusión 4, Redes de Urbanización y Espacio, dentro del eh, cuarto Congreso de Ecología Política, que en, este, uh, en esta ocasión se llama Ecología Política Pensamiento y Pensamiento Crítico Latinoamericano, Raíces, Trayectorias y Miradas al Futuro, Sucediendo en Quito, Ecuador, ahora del 18 al 22 de octubre del 2022. Cada una de ustedes va a tener 15 minutos para la presentación y luego vamos a abrir un espacio de, de preguntas, comentarios, sugerencias de, respecto a lo que han presentado. Comienza con su presentación eh, Ana Terra Amorín Maya, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con su presentación Buscando Refugio en Tiempos de Crisis socioecológica. Todo tuyo, los espacios. Si querés, te puedo avisar entre 5 y 3 minutos de los 15 minutos. No hay sí, sí, por, ¿Por favor. Uh, a ver, compartir pantalla, share y pongo en modo de presentación. Vale, ¿podéis ver la pantalla bien? Perfecto. Vale, perfecto. Eh, sí, pues eh, encantada de estar aquí. Mi nombre es Ana. Ana Teja, Amorimaya, vengo originalmente de Brasil, de San Paulo, pero estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y voy a presentar hoy sobre refugios climáticos en tiempos de, de crisis socioecológica. Ha cambiado, ¿no? La, la diapositiva, porque a veces no cambia. Vale, perfecto. Eh, vale, pero empezar diciendo que... Como sabéis, el verano de 2022 fue marcado por olas de calor terribles y sin precedentes en todo el mundo. En el sur global, en el comienzo de año, y en el norte ahora, en julio, agosto, incluso ahora en octubre, seguimos teniendo noches tropicales con más de 20 grados. Y estas olas de calor eh, van a aumentar en frecuencia e intensidad, es lo que dicen los, los relatorios recientes del de IPCC. Pero los efectos de, del calor extremo, de las olas de calor no afectan a las personas de la misma manera y se distribuyen de una manera muy eh, desigual en las ciudades y puede variar por la ubicación, por los modelos de urbanización de las ciudades, por los tipos de vivienda, por distintos perfiles sociales, también sensibilidad, vulnerabilidad fisiológica de las personas y bueno, etcétera. De hecho, hay eh, bastante evidencia reciente, eh, por ejemplo, en Chile hay un, un estudio del año pasado enseñando que las islas de calor urbano más intensas están asociadas a perfiles socioeconómicos más bajos. Un estudio de este año en Reino Unido también asocia grupos étnicos minoritarios con una, una probabilidad más grande de vivir en barrios que tienen olas de calor más fuertes. En Estados Unidos hay muchos estudios que enseñan que estos barrios que fueron redlined, lines, ¿no? que sufrieron segregación racial, pueden tener hasta un 10, eh, bueno, 10 grados más calientes que áreas más ricas y más blancas de una misma ciudad. También hay eh, evidencia de que barrios de bajos ingresos en ciudades en todo el mundo tienen menos árboles, tienen menos parques urbanos y también tienen más pavimentos que atrapan el calor. Y al mismo tiempo, las poblaciones socialmente desfavorecidas tienden a carecer de recursos económicos para poder hacer frente al calor extremo. No es que a veces tienen que elegir en poner la calefacción o comer. Y este tipo de decisión está cada vez más frecuente, desafortunadamente. Y en general, cuando hablamos de colectivos impactados o vulnerables al calor extremo, Hablamos principalmente de niños pequeños, de personas mayores, de mujeres, personas con diversidad funcional. Pero claro, hay, hay otros colectivos que también son afectados. Y a pesar de toda esta evidencia, las ciudades en general aún no identifican el calor extremo como una cuestión de salud pública y una cuestión de equidad social. Eh, y no abordan el impacto que el calor tiene sobre las poblaciones más vulnerables. Hay algunas ciudades que sí que están empezando a diseñar estrategias y también espacios públicos donde las poblaciones pueden refugiarse en casos de olas de calor o calor extremo. Por ejemplo, en los Estados Unidos eh, hay muchas ciudades ya que tienen los llamados cooling centers, que son como veis aquí en la en esta Imagen de arriba son edificios con aire acondicionado que la gente puede ir en, en caso de, eh, de calor extremo. Y Barcelona tiene un proyecto piloto que se llama Los refugios climáticos, que son equipamientos urbanos climatizados como bibliotecas, centros cívicos, museos y parques urbanos que tienen suficiente sombra y vegetación y la ciudad les transforma en, en refugios climáticos donde la gente puede ir. A, bueno a refugiarse de, de temperaturas extremas. Pero también en estos espacios hay eh, eh, bueno, estudios recientes que están cuestionando cómo y si responden y, y en qué medida responden a las necesidades de las personas más vulnerables. Y estudios que cuestionan su distribución, su asequibilidad y e inclusividad también. Y están demostrando que las poblaciones de bajos, ingre bajos ingresos y no blancas siguen experimentando un acceso reducido a estas instalaciones de refugio, que pueden eh, convertirse en casos de mala adaptación, o sea que son espacios que siguen privilegiando a las poblaciones más privilegiadas, y aislando, marginando aún más las personas que realmente necesitaban tener más espacios verdes o más espacios frescos. Y bueno, queríamos entender, eh, aquí abajo tenéis la pregunta, que era la pregunta maestra, ¿en qué medida las estructuras climáticas están respondiendo a las necesidades, las expectativas y las experiencias cotidianas de cambio climático de los residentes y particularmente aquellos con vulnerabilidades interseccionales, es decir personas que son al mismo tiempo minoritarias con relación étnica, de raza, de género de clase, de eh, bueno, diversidad funcional y para responder a esta pregunta utilizamos eh, métodos mixtos eh, bueno hicimos un análisis archivístico <ríe> Eh, grupos focales, entrevistas pero la principal fue una encuesta a nivel de barrio en un barrio obrero aquí en Barcelona donde hablamos con 380 personas teníamos 37 preguntas y después analizamos todo en r eh, con distintos ejes de eh, bueno de, de desigualdad social no o analizamos por cuestión de, de ingresos de género de, de situación laboral, y el estudio de caso fue conducido en un barrio que se llama La Prosperitat, aquí en Barcelona. Y Barcelona en sí ya es una ciudad muy densa, con poco verde, históricamente una ciudad con falta de, de vegetación accesible. Este barrio es aún más, tiene una historia que fue bueno, históricamente marginado, con poco acceso a servicios e infraestructuras críticas esenciales y lo que condució a movilizaciones vecinales muy fuertes a lo largo del siglo, o sea, tiene un tejido asociativo muy fuerte y bueno, también es una de las zonas más calientes de Barcelona y por eso consideramos que es un barrio muy interesante para estudiar la vulnerabilidad al calor y bueno, en demografía 50% de las personas son de Cataluña, que para los que no, no conocen España es un estado rico de Cataluña de España, y los 20, eh, un cuarto son de otros estados españoles eh, más pobres y un 25% también un cuarto de extranjeros, principalmente de Honduras, China, Perú y Ecuador. Eh, tienen un relativo eh, eh, grado universitario bajo en comparación con Barcelona. Barcelona, un, un tercio de la población tiene grado universitario, en la prosperidad solo 13%, eh, un nivel alto de personas mayores viviendo solas, que también constituye un, un otro eje de vulnerabilidad un perfil femenino de, del paro, muchas mujeres en situación de paro y en situación de precariedad laboral y también tiene calles densamente urbanizadas, edificios muy antiguos, sin aire acondicionado sin ascensor y falta de espacios verdes en general vale, pues conducimos nuestra Encuesta ahí, voy a subir aquí. Okay. Los resultados generales de, de la encuesta nos enseñaron que un 81% de las personas encuestadas nos dijeron, dijeron que sus hogares eran demasiado calientes para quedarse dentro durante eventos recientes de calor extremo. O sea, muchos hogares que no están, eh, bueno, eh, adaptados ¿no? para, para situaciones de, de calor extremo. Eh, casi la mitad de las personas nos dijeron que cuando eso pasaba buscaban un parque, un jardín o una área abierta con sombra. Principalmente las personas que venían originalmente del sur global. Y, pero un tercio de las personas, eh, principalmente mujeres, decían no hago nada, como soporto mi casa. Pero también fue interesante que un 72% nos decían que sus hogares eran demasiado fríos para quedarse dentro en eventos recientes de frío extremo, principalmente eh, poblaciones de bajos ingresos y del sur glo global. Eh, pero cuando esto pasaba, dos tercios nos decían que no iban a ningún lugar, que intentaban hacer frente al frío extremo con... Bueno, estrategias caseras y, y con con lo que tenían. Y un 20% buscaban espacios comerciales con calefacción, es decir, como eh, bueno restaurantes o tiendas. Y un dato interesante que principalmente los residentes de bajos ingresos y originalmente del sur global. Eh, no tenían sistemas de aire acondicionado o de calefacción en sus casas. Solo un 50% tenían aire acondicionado y también era menos probable que, que iban a tener aire acondicionado y calefacción eh, en relación a otros colectivos, a, a, a residentes del norte global o de altos ingresos. Uy, ¿qué pasa? Aquí. Eh, les preguntamos qué tan preocupados estaban por los impactos del cambio climático. En general, muy preocupados y cuando tenían que priorizar, su primera preocupación era mayor riesgo de incendios forestales, seguido por un aumento de las temperaturas, las olas de calor más frecuentes, intensas y episodios de calor excesivo. Y en tercer lugar, con sequías más frecuentes, intensas. Pero interesante que los hombres, siempre en, en casi todas las respuestas menos preocupados que mujeres eh, significativamente estadísticamente menos preocupados después les preguntamos si ya podían sentir los impactos de cambio climático en sus vidas cotidianas y se esperaban que iba a empeorar de nuevo eh, hombres y residentes de altos ingresos menos afectados y menos aprensivos y bueno la donde podían sentir más fuerte eran con las facturas más altas, tanto de refrigeración como de calefacción, y con la comida más cara. También. Ahí, Ana, te quedan tres minutos. Igual creo que va bien. Vale. A... Sí, sí, perfecto. Tengo dos dos diapositivas más. Eh, les preguntamos eh, en cuestión de políticas de acción climática cómo las priorizarían. Eh, una vez más, mujeres apoyaban mucho más las, las políticas de acción climáticas y les daban más importancia que a hombres. Eh, y por orden de prioridad eligieron eh, más espacios verdes públicos, más inversión en prevención de incendios forestales y una mejora de la eficiencia energética de casas y edificios. Finalmente, les preguntamos si pudieras crear tu refugio climático ideal para tu barrio, para tu realidad, ¿cómo sería este espacio? Y basado en, bueno, en el input de las 380 personas, un resumen de ese espacio sería un espacio al aire libre que brinde protección principalmente contra el calor extremo a través de estrategias naturales, por ejemplo, vegetación, árboles y agua pero que también ofrece actividades recreativas y culturales y que lo utilizarían principalmente con miembros de su familia y con amigos. Eh, sí Y bueno, en conclusión, nosotros eh, bueno percibimos o encontramos en los datos que principalmente los residentes del sur global y de bajos ingresos son los más afectados por el clima extremo en este barrio principalmente, pero creo que se puede también expandir. Y al mismo tiempo es menos probable que tengan los medios o las redes sociales para enfrentarlo, para hacer frente al, al clima extremo. Eh, y por eso pensamos en cuestión de medidas y, y implicaciones para políticas públicas. Bueno, apoyar a residentes de diferentes orígenes para fortalecer su resiliencia comunitaria promoviendo barrios más cohesionados y culturalmente diversos y también estrategias que respondan a la, a la emergencia climática, en este caso particular el calor extremo, eh, pero además de, de estrategias puntuales como cooling centers, no, estrategias que puedan minimizar estas vulnerabilidades de los colectivos que identificamos como los, los más afectados, con un enfoque en residentes de bajos ingresos, del sur global, de nuevo, de mujeres y de personas mayores. Y sí, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bueno, quería, quería preguntar, sé que mi investigación eh, fue casi, bueno, fue todo en Barcelona, que, claro, es un contexto del norte global, y me interesaría saber si conocéis eh, refugios climáticos o experiencias locales. De, en dónde estáis, porque es una cosa muy difícil de encontrar. Eh, sí. Bien, eh, después creo que lo, se puede ampliar en las preguntas, ahí te puedes responder a Siri cuando ahora presente, bueno. y en mi caso yo estoy en Argentina, eh, particularmente en la ciudad de Córdoba, y no, al menos no conozco que haya, eh, no está muy enfocado a eso, y la, bueno, si bien hay calores, a ver. En verano, sobre todo, hay temperaturas altas. Eh, no, bueno, se buscan otras estrategias, no, más como recomendaciones de qué hacer, eh, pero no, como en términos de refugio, no, no está pensado aún. A, a pesar de que sí suceden todos los años incendios, bueno, incendios vinculados a otros procesos, no, de, de, después avances uh -huh. de, de inversiones inmobiliarias, avances de otros proyectos extractivos. Entonces, bueno, hay, hay otras temáticas ahí, pero en términos de refugio no, no están pensados al menos, al menos que conozcan. Y ahí, bueno, muchas gracias, gracias. Ana. Y, Voy a parar. Muy bien, y ahora vamos a la presentación de Atsiri López Favila, del Colegio de la Frontera Sur, Morfologías mm -hmm. de la Ciudad, hacia una gentrificación ambiental en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y Atsiri, también si querés, entre los 5 y los tres minutos, te puedo avisar si necesitas que te avise. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias, Avisán. Eh, bueno, respondiendo a lo de los refugios climáticos, yo, bueno, es la primera vez que escucho este término y en el contexto acá del sureste de Chiapas, no, no ubico algún, algún espacio o proyecto que se enfoque a responder este, estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, claro que también se viven todos estos cambios de, de clima, ¿no? Y también ¿no? como que Creo que queda más a un nivel de experiencia cotidiana el cómo se vive y cómo se resuelve que, que como proyectos provenientes del, del, del Estado, ¿no? del gobierno. Bueno, voy a compartir. Sí. Y acá. Según yo lo tenía manejado, pero no sé cómo se comparte. La opción donde la encuentro, porque yo ya la había visto, pero ahora la perdí. Ah, ya, ya, ya. Ya le Sí. Listo. Bien. ¿La ven? Ahora estamos viendo tu pantalla de Zoom. Ahora uh -huh. estamos viendo tu computadora, <ríe> tu escritorio. Entonces, a ver. Igual, eh, si compartías toda la pantalla, que es lo que estimo que te, que te habilitó, podés buscar podés hacer clic en la, en, la, en la ventana que vos querías presentar y la vamos a ver. Sí. Ahora nos estás viendo acá, pero si vos vas al archivo que querías mostrar, si es un PowerPoint o algo, vamos a ver ese seguramente. Sí, ya lo puse, pero no, no lo ven, ¿verdad? No, estamos viendo, ahora sí. Ahora sí. Ya. Sí. Ah, ya. Y ahora estamos viendo tu escritorio. Pensa esto, que en esta forma de compartir, si vos cambias de del lugar donde estás mirando, vamos a estar viendo lo que vos estás moviendo. Así que te vas a tener que quedar sí o sí en el PowerPoint cuando lo muestres. Ah, sí, sí. Ok. Porque entonces tiene que haber otra opción. Fotos, ¿puede ser? No. Sí, si no tenés que elegir, creo que te da una opción cuando compartís pantalla, es toda la pantalla, o una en particular, y tenés que elegir el nombre de la, donde está el PowerPoint, y si no te lo permite, porque ya le diste OK a, a toda la pantalla, la otra opción es esa que te dije, que te quedes enfocada en tu Power, no, o sea, no toques otras ventanas y seguís en esa, vos tranquila. Total, yo te aviso entre los cinco y los tres minutos. No hay problema. Ah, sí, voy a poner esto. completo. <risas> Listo. Bien. Bueno, pues buenos días a todas, a todos, a todos. Este el trabajo que voy a compartirles eh, se llama Morfologías de la ciudad hacia una gentrificación ambiental en San Cristóbal de las Casas. Este trabajo es parte de mi proceso de investigación del doctorado en el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, México. Mm, se movió. Ah, listo. Bueno, para iniciar, este, quiero hablar sobre el contexto de las ciudades en América Latina. Eh, este contexto pues, son, es una cuestión que, que tiene particularidades y características especiales que han configurado estos territorios, los cuales pues, mantienen una estrecha relación con una historia colonial y extractivista que ha influido en la dinámica, en el acomodo espacial y las relaciones sociales que tienen lugar en los contextos urbanos del sur global. Eh, además, bueno, con sus particularidades, hace que estas eh, ciudades y, y, y contextos tengan procesos urbanos eh, complejos, diversos y que sean parte de entramados muy, muy diversos. ¿no? que tienen que ver con las formas de uso de suelo, con procesos de ocupación, de invasión o de recuperación, como también son llamados, de espacios, eh, de crecimientos exponenciales, este, pero también de ocupación de zonas de la periferia, ¿no? que también eh, conllevan o viven eh, procesos de desigualdad, eh, de distribución desigual de la riqueza, y también de una falta un, des un desconocimiento, un nulo acceso a la naturaleza dentro de estos espacios. Eh, desde el movimiento de justicia ambiental eh, urbano, una de las demandas centrales ha sido visibil visibilizar justo este último punto, el acceso desigual que se tiene en la naturaleza y se señala esto como un proceso eh, que es diferenciado, ¿no? que no se vive de la misma manera para todo el total de la población y que son eh, en su mayoría las poblaciones no blancas, racializadas como indígenas, eh, prietas, morenas, negras, in, eh, migrantes, quienes se ven eh, mayormente expuestas a los riesgos y a la contaminación, pero también a la exclusión y al desplazamiento de los bienes y servicios ambientales que puede ofrecer la naturaleza urbana. Y bueno, esto, esta cuestión es mucho más compleja, perversa y difícil en las en ciudades de América Latina porque las poblaciones más vulnerables, que también son estas poblaciones racializadas como he mencionado, eh, pues suelen vivir de por sí en zonas con poca cobertura forestal o con una mínima presencia de la naturaleza en su vida cotidiana, ¿no? Y entonces, bueno, complementario a estas formas de opresión en cuanto al acceso a la naturaleza, por otro lado, el mercado inmobiliario principalmente y pues en relación con una ausencia del, del Estado o una ausencia de la regulación por parte del Estado empiezan o, o han, han, han generado eh, el impulso de urbanizaciones de tipo verde que se relaciona con una demanda por habitar y consumir paisajes naturales. Los, las cuales eh, incentivan y profundizan las desigualdades existentes en torno a la, a la naturaleza y, eh, bueno, generan que ésta que, que se, sea convertida en un commodity urbano de lujo, ¿no? donde solo ciertas poblaciones con, con ingresos y con características distintivas puedan eh, hacer uso de ella y puedan... Eh, Tengan esta posibilidad ¿no? de comprar, de acceder y de habitar en lugares de este tipo. Y bueno, algunas de estas cuestiones eh, también las vemos presentes en el contexto de San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad del sureste mexicano. Eh, San Cristóbal de las Casas es el centro económico, administrativo y turístico de la región, de una región de Chiapas, que son los Altos de Chiapas. Eh, bueno, esta ciudad eh, en general ha pasado por diversos procesos de metamorfosis urbana que, que han sido moldeados por fuerzas ambientales, históricas, políticas y económicas y bueno en sus diferentes momentos de estructuración territorial y demográfica se distinguen acontecimientos tanto eh, esto político, económicos, culturales y ambientales que han dado eh, una configuración especial al paisaje y que Actualmente continúan influyendo en cómo también se, se está reacomodando o cómo se mantienen estas relaciones en el territorio. Y bueno, las narrativas del paisaje eh, que sostienen eh, lo que se ha construido alrededor de San Cristóbal de las Casas es que, bueno, esta ciudad es una ciudad con una historia colonial eh, desde la llegada o en la llegada de los españoles. Eh, el centro era destinado o era un centro destinado para la, para habitar y ser usado por la población española mientras que la periferia que era eh, constituida por barrios indígenas formaban parte como de una de una muralla que protegía el espacio del centro pero a la cual no podían acceder estos diversos barrios indígenas que provenían de distintas eh, latitudes del país y entonces, bueno, había una segregación marcada en la forma de hacer uso del espacio. Esto, eh, bueno, esta historia colonial eh, sigue vigente como en renovadas formas y dinámicas que se expresan hoy en día y bueno, también eh, se sostienen ¿no? en, en discursos modernos que tienen que ver con, o que incorporan la idea del multiculturalismo, como la convivencia de diversas culturas en el espacio, eh, la exaltación de la presencia de pueblos indígenas, pero desde una cuestión de folclorización, de muy relacionada a la promoción de, de, del, turi del turismo y la, el, el sitio de San Cristóbal como un pueblo mágico, también con este, esta idea de, de incentivar eh, su visita o como destino turístico, y asimismo esto eh, relacionado también con, una, con su resaltamiento en cuanto a la belleza paisajística de las montañas que, que rodean este, este sitio. Y bueno, estas narrativas han sido importantes porque han servido a intereses privados que se han visto beneficiados de la promoción de la ciudad como, como eso, como un destino turístico, como ideal para vivir o para, para vivir de manera permanente o temporal. Y eh, bueno, lo que deja oculta estas narrativas es que eh, las formas de ocupar la ciudad siguen este, estando sostenidas por una desigualdad social que funciona en cuanto a un orden jerárquico-racial, ¿no? Y entonces esto está generando o genera que haya una forma de usar el espacio de manera privilegiada de principalmente quienes tienen un mayor, mayor beneficio, una mayor forma de usarlo de manera, eso, ventaj de, con mayores ventajas son, pues, en eh, general población blanca, blanca mestiza, eh, nacional o eh, extranjera, que llega a la ciudad y que puede eso, acceder a estos espacios con, con mucho mayor ventaja en comparación a los, a los pueblos originarios que llegan a la ciudad. Muchos de ellos son pueblos, eh, son migrantes, soziles, celtales, que son algunos de las eh, identidades étnicas que podemos encontrar en San Cristóbal, sin embargo, bueno, hay presencia de mucho más, pue mucho más pueblos indígenas. Y bueno, eh, una de las cuestiones que también vemos en esta manera de usar el espacio de forma privilegiada es eh, un aumento en la demanda de las áreas verdes que tiene que ver con una, una presión por el mercado inmobiliario que está influyendo eh, y está también relacionado hacia quienes están dirigiendo eh, este, esta promoción de espacios verdes para habitar hacia eh, la periferia de la ciudad. Eh, inicialmente, pues eh, se ubica que en esta zona del centro que está en la imagen eh, derecha, eh, fue una zona donde se vio un, un boom de, la, de las bienes raíces eh, durante el, antes y durante el año de 1994 que tiene que ver mucho con el levantamiento armado eh, zapatista y bueno tuvo como esta promoción de ciudad eh, idílica no para poder llegar a vivir y entonces bueno en esta zona se concentró como el boom de inmobiliarios empezaron a vender propiedades en esta zona sin embargo ahora eh, se puede ver que ya se está desplazando este proceso hacia otras zonas no y una de ellas es eh, en las áreas verdes que están hacia las afueras de la, de la ciudad, pero no en todas las áreas verdes, ¿no? sino también en áreas verdes con ciertas características. Y bueno, a partir de este contexto es que yo le pregunto, no, aquí no tengo la pregunta, pero bueno, el propósito del trabajo es analizar desde analizar la apropiación de la naturaleza por parte del mercado inmobiliario, y su relación con la emergencia de un proceso de gentrificación ambiental en una zona eh, de la periferia, en, en el oriente de la ciudad, para ver, poder explicar y entender esta, estas dinámicas y esta relación. Eh, para ello, utilizamos como perspectiva teórica conceptual la ecología política urbana. Eh, la, esta perspectiva nos permite entender o nombrar y visibilizar cómo la ciudad y la naturaleza no son cuestiones neutrales, ¿no? sino que también están mediadas por relaciones de poder que responden, responden a, intereses, a ciertos intereses de grupos eh, de élite ¿no? o, o, y que, bueno, esto se da a expensas de las poblaciones marginadas y que además todos estos eh, elementos que son parte de los procesos urbanos están relacionados a procesos sociales, económicos, culturales que constituyen tanto lo natural como lo urbano. Asimismo, la apropiación de la naturaleza nos permite eh, ver que este proceso eh, responde a una lógica del capital que está mediada por relaciones igual de poder y que determinan en qué modo se puede acceder a ella, a la naturaleza, a través del control o la toma de decisiones sobre su utilización o exclusión de su disponibilidad para ciertos sectores de la población, ¿no? Y bueno, dentro del contexto urbano, pues la naturaleza pues termina siendo un elemento que se transforma en servicio al proyecto de la ciudad neoliberal y capital. Y por otro lado, la gentrificación ambiental. Eh, sobre este concepto, eh, que es un concepto modular para el trabajo, lo que quisiera eh, mencionar es que es un, una idea que ha sido poco abordada en el contexto de América Latina, la mayoría de los trabajos se centran en el norte global y bueno, me interesa hablar desde este concepto o, o desarrollar como el análisis, ir tejiendo de, a partir de esta idea, ya que la gentrificación ambiental nos permite como volver a poner en el centro esto de la naturaleza como una cuestión que no es neutral y que está atravesada por narrativas que que se sostienen en la idea de la sostenibilidad, la conciencia ecológica, los estilos de vida verde, sin embargo, eh, bueno, está generando consecuencias de inequidad, des desigualdad y exclusión. ¿no? La gentrificación eh, se ha abordado más en contextos eh, urbanos de, relacionados al turismo, a la patrimonialización, y en esta cuestión de la gentrificación ambiental, pues se centra en estos procesos de transformación que se dan a partir de la creación de infraestructura, infraestructura verde, restauración de espacios eh, verdes también o por la presencia de áreas naturales que pueden catalizar estos cambios a nivel social, urbano, racial, demográfica ¿no? en un espacio. Así y bueno, me... te, quedan, te quedan dos minutos eh, ahí así, para que te organices. Ah, sí. Y bueno, porque ahora... Bueno, igual puedes pasar todos un... más, eh, no hay problema, pero, pero para que sí. se bueno, los, las herramientas utilizadas para la generación de datos consistieron en recorridos etnográficos en la zona, la revisión de material publicitario que nos permite ver estas narrativas y uso de la naturaleza en los anuncios publicitarios, entrevistas semiestructuradas a residentes del área, investigadores, trabajadores de las agencias inmobiliarias, y asistencia a eventos, para, esto para conocer y profundizar sobre las dinámicas sociales del, del lugar, poder tener un registro de los cambios de las morfologías del, del territorio. ¿no? Bueno, aquí es el mapa donde hice este estudio y aquí se muestra la ruta donde se, siguieron, se hicieron los recorridos históricos. Aquí está la parte del parque natural. Esta zona se eligió principalmente porque este parque... Es uno de los parques más cercanos a la, a la zona del Centro Histórico, que es una zona donde les comentaba que ya existe un proceso de gentrificación, que es una gentrificación que han definido en algunos trabajos como de tipo turística. Y bueno, por su ubicación estratégica y cercanía al Centro Histórico, de fácil acceso, fue que se decidió trabajar con esta zona. También en este lugar fue posible encontrar, eh, o hay, la existencia de privadas y de residenciales que tienen esta lógica o este diseño de, de ser fraccionamientos campestres, rústicos o ecofriendly. Bueno, los resultados este, se agrupan en grandes rasgos en dos cuestiones. ¿no? En una, una es el aumento del valor del suelo en áreas verdes de la periferia. Eh, podemos ver que existe o que se está dando un desplazamiento de este proceso de gentrificación y que está mutando en otras formas que está en no, su este, este escritorio. Ah, sí, ahí está. ¿Ya están viendo? Ahora sí. Ah, bueno, bueno, y que eh, entonces está dando un consumo y una demanda por también por un cierto tipo de población, que es una población profesional de clase media, media alta, eh, mucha de ella también proveniente de otros estados del país y de otros países, que están demandando habitar y vivir en espacios cercanos a áreas verdes de la naturaleza. ¿no? Y bueno, esto está usado, está, se está usando como estrategia para la incentivación y el consumo inmobiliario, el cual utiliza los atributos de la naturaleza en específico, estos atributos que, que resultan de la cercanía de este parque natural, para darle un valor agregado a la vivienda, ¿no? En los diferentes anuncios que se pudieron analizar y revisar y a partir también de las experiencias tanto de residentes como de los agentes de ventas eh, se mencionan eh, y se incorporan características como el paisaje, la calidad del ambiente, del aire. Eh, en esta zona también hay un río que atraviesa, entonces también se, eh, se promueve ¿no? la cercanía a un cuerpo de agua y que se puede acceder a hacer uso de él. Y eh, bueno, estos atributos son parte importante de cómo se, se está apropiando la naturaleza y de además cómo eh, también son, son, se conjugan con otros elementos como la percepción de seguridad, un estilo de vida ligado a lo verde, la ubicación estratégica, que es decir, cómo se sigue, eh, o sea, se, se busca tener la conexión con la naturaleza, pero sin tener una conexión con la naturaleza, pero sin tener una desconexión con la ciudad, con el centro histórico o con tener como conexión a internet, ¿no? Entonces, bueno, también con el tipo de población que está buscando y que está consumiendo estos espacios y que eso también se relaciona, se relaciona con un estatus de vida, ¿no? Eh, bueno, otras morfologías son que, sobre las que no profundicé en este, en este trabajo, pero son posibles observar, son... Eh, las formas de consumo cultural que hay en la zona, en el parque natural, pues se re realizan festivales y talleres de tipo agroecológico, festivales culturales de jazz, que también están influyendo en qué tipo de población está llegando a este espacio y bueno, también como que esto sirve, no es como, esto sirve para que el mercado se apropie de estos procesos y también pueda como generar, incentivar eh, esta demanda. Asimismo, eh, durante el 2021, algo que aquí en este trabajo no está presente, pero que se exploró, es este, la presencia de Airbnb, eh, que son una forma de arrendamiento que, que está presente en esta, en esta ruta. Y en el 2021 salió esta campaña que se llama El Corredor del Jaguar, México por Tierra, en donde incluyen a San Cristóbal y ponen una de las cuestiones, es este, el paisaje y la naturaleza presente en la ciudad también es posible ver ¿no? como un aumento de estos puntos en el área, que tiene también una vinculación con, con, con promover una, una forma de, de hacer turismo de manera sustentable. Bueno, las reflexiones finales, eh, y que dejan abiertas muchas preguntas aún, es, por un lado que hay una revalorización de esta área, antes, o sea, como que los residentes y las personas de, de las inmobiliarias ven que esta zona ha empezado a tener como eso, un aumento de la demanda que antes no existía y que esta revalorización está dada por una apropiación de los atributos ¿no? y de los beneficios ambientales que tiene el hecho de vivir en este espacio que brinda una cercanía con un parque natural y la cercanía con un punto estratégico de la ciudad. Entonces está habiendo una capitalización por parte del mercado inmobiliario y eh, bueno, que está impulsando un proceso que está teniendo como sus etapas iniciales en relación a una cuestión de gentrificación ambiental, ya que se están también detonando cambios en la morfología del paisaje. Y finalmente, pues este, esto da cuenta de cómo el mercado inmobiliario es un agente productor importante del espacio en San Cristóbal y que bueno, estos procesos, estos proyectos que se están territorializando eh, como de tipo rústico que co-friendly pueden promover y profundizar las desigualdades ambientales que ya existen en tanto estado de las casas bueno, eso es todo muchas gracias muchas gracias Siri eh, bueno, ahora es eh, vamos a destinar un espacio a preguntas como Ana se tiene que retirar en breve si quieren, vemos si hay alguna pregunta, consulta o sugerencia primero para, para Ana y, y después eh, también para Tziri. Eh, ahí Ana, eh, de, de parte de Laura, te respondía que en Euskadi querían habilitar 130 refugios climáticos. Eh, a tu pregunta inicial. Eh, ahí te estaba compartiendo eh, lo que había contado. Sí, súper interesante. Y, y preguntaba a Laura si, si vive en el País Vasco. No sé si recibió mi, ¿Tu mensaje? mi pregunta. Ahí, sí. eh, si alguien quiere que le habilitemos el micrófono, también levanten la manito acá con las reacciones del, del Zoom y le podemos habilitar. Bueno, Laura no. va a presentar, ¿no? ¿Es la, la próxima? Laura, eh, no lo sé porque... A ver. Ah, sí, bien. Perfecto, sí, sí, sí, sí. Laura no te había reconocido porque, como decía, solo papa. Pero está bien. Eh, Perfecto, Laura. Entonces sí, te damos los 15 minutos, pero ¿te parece que vemos si hay alguna pregunta para Ana, ya que se retire y si continuamos nosotros Ah, ten, no tenés audio, ya te habilito, no te preocupes. Perfecto, y nos dice que sí, sin problema, así que eso, hacemos ese corte y seguimos con Laura porque no, no la había... voy a poner como confitriona, Laura, ¿sabes? En bueno. teoría, ahora pues te que... Pues disculpar que tengo que salir, ha sido un placer. <risas> gracias por la moderación, Carla. No, por favor, gracias a vos por la presentación. Y bueno, nada, antes de que te vayas ahí, después Laura por probaste tu micrófono, pero eh, creo que ahí hay una, una cuestión interesante también para pensarlo de eh, los, los refugios climáticos, pero también los refugiados climáticos y las políticas migratorias europeas, ¿no? Hay como una línea ahí de, eh, de qué sucede, ¿no? Tanto se pueden vincular cuestiones ahí en términos de, bueno, también sí. de las discusiones propias de la ecología política, ¿no? Sí, sí. Yo pensaba, sería un título ideal para un libro. Refugios climáticos para refugiados climáticos. Solo tengo que escribirlo. Pero sí, es una línea muy interesante. Sí. Sí, porque digo, parte de eso, ¿no? Eh, digamos de, de toda esta idea de desarrollo, progreso, que discute mucho la ecología política, que pone, visibiliza, ¿no? Eh, tiene que ver con determinados países, también tiene que ver con estos procesos, ¿no? Y lo que está sucediendo también, el, justamente lo que rescatabas vos, que pasa habitando estos mismos países con estas mismas personas, ¿no? Que vienen de, de otros lugares. Entonces ahí creo que es súper potente para, para seguir indagando. Gracias. Bien, ¿hay alguien que le quiera decir algo antes que se retire? Si no, continuamos con Laura. Se ve que no. <risa> bueno, muchas gracias, Ana, y vos retírate cuando, tengas, cuando lo necesites, no hay problema, y entonces ahora vamos a continuar con la presentación de Laura, Joana, eh, Papa Nico Lo no sé, Arco, perdón si te lo dije mal al la apellido, eh, de la Universidad del País Vasco. las ciudades inteligentes para un desarrollo ambientalmente sostenible en lugar de la ciberseguridad. Y tenés 15 minutos para la presentación. Creo que ya tenés habilitado todo, cámara y micrófono, así que cuando quieras, Laura. Hola, buenos días a todos. Gracias uh, eh, por la presentación. No te preocupes por el nombre. No hay persona que lo diga bien a primeras, así que... <risas> No te preocupes. Eh, bueno, voy a compartir pantalla. No sé si estoy consiguiendo. No sé. Todavía no. Todavía no, pero... no ¿verdad? Uh -huh. Es como que no me. Ahora, ahora igual sí. Aún no. Pero quedas como congelada también, así que capaz que es un problema de conectividad. Sí. No ve como que está pensando. Bueno, mientras que sube eso, nada, perdón Laura, porque eh, al principio sí, pregunté como... y, y pensé que no, no había más de, las, de, las, de los panelistas de hoy, porque habíamos consultado al comienzo y, como no, no habías dicho nada asumí que no, que no eras vos, como se lo decía papá. Eh, creo que ahora sí que podéis ver la pantalla. Ahora ¿no? está en función de compartir y estamos, a ver, estamos viendo, eh, nada, eso dice que estás empezando con la función de compartir, pero todavía no vemos ninguna imagen. Bueno, pues voy a comentando si queréis y cuando ya empiece a funcionar ya paso las diapositivas. Sí. Eh, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Pulo y vengo de la Universidad del País Vasco y en concreto del Instituto de Boa. El uh, tema de la presente comunicación es, uh, como bien Carla ha dicho, eh, son las ciudades inteligentes y la necesidad de ciberseguridad en la protección ambiental. Eh, la presente comunicación eh, se compone por cuatro apartados. El de la introducción, el, la, de, la, el de lo preenitivo y metodología del estudio, los resultados obtenidos y las conclusiones. Eh, comenzando con los aspectos introductorios, comentar que las ciudades actuales están alcanzando la inteligencia con el fin de ser más eficientes, eh, lograr un desarrollo sostenible y reducir uh, el cambio climático. Eh, para responder ante la llamada de la comunidad internacional, las ciudades reconocieron la relevancia de implantar uh, nuevas tecnologías para así poder mejorar la calidad de vida salvaguardando el patrimonio natural, como marcan las metas de la Agenda 2030, eh, 1.3, punto .4, punto .5, punto .6 y punto .7. No sé si ya podéis ver la pantalla. Sí, ya la estamos viendo, va lento, se va cambiando con lentitud, pero vamos sí. viendo, así que tranquila, podéis ir, ir hablando y ver. Si desactivo mi vídeo igual funciona más, como mejor. Eh, en ese contexto, a nivel local, muchas ciudades incorporan nuevas tecnologías con el fin de optimizar recursos, minimizar gastos, reducir la vulnerabilidad y proporcionar mejores servicios a sus ciudadanos, convirtiendo los centros urbanos en zonas sostenibles, reconociendo la optimización de las TIC como vía unidireccional ante los desafíos sociales, económicos y medioambientales. Estas nuevas ciudades se convirtieron en plataformas de una economía innovadora y polos de atracción de ciudadanos creativos, condición imprescindible para un crecimiento sostenible, siguiendo las, las directrices marcadas por el objetivo del desarrollo sostenible 11 de la Agenda 2030. Con la digitalización de sus infraestructuras y servicios, la ciudad inteligente logra sus objetivos, pero incrementa la vulnerabilidad y los riesgos del sistema, convirtiendo los servicios de ciberseguridad en una necesidad y no en un lujo. Continuando, presentamos el objetivo y la metodología del estudio. El objetivo de este estudio es precisamente conocer las aportaciones de la ciberseguridad en los procesos del alcance del Objetivo del Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda y la protección de las infraestructuras digitales de las ciudades inteligentes. Para ello, el método incluye una búsqueda bibliográfica de las fuentes relacionadas con la temática. De acuerdo a los resultados de dicha búsqueda, se explican y se analizan los beneficios y peligros de las infraestructuras digitales para, para comprender la contribución de los servicios de ciberseguridad en los procesos de protección ambiental. La introducción de infraestructuras interconectadas y digitales en las ciudades transformó las urbes alterando el, el rol de los ciudadanos que dejan de ser receptores de servicios y de información para convertirse en parte de esta red interconectada. No obstante, las vulnerabilidades que presentan estas infraestructuras incrementan los riesgos sociales, económicos y, bien, y medioambientales, y es decir, la sostenibilidad, el, el desarrollo sostenible de las urbes y de los ciudadanos, convirtiendo una vez más la seguridad en una labor muy compleja, para poder salvaguardar la seguridad y proteger la sostenibilidad, es importante comprender su funcionamiento. Las ventajas de las ciudades inteligentes desde una perspectiva ambiental, teniendo en cuenta lo que marca el objetivo 11, son las siguientes. El acceso a ocio a conocimiento y formación, que es Facilitar el acceso a la cultura, al conocimiento y a los sentimientos de concienciación ambiental, iniciativas tecnológicas para la reducción de la contaminación, sistemas de alerta para la prevención de desastres, infraestructuras sostenibles y medios de transporte sostenibles. En lo que representa las desventajas de las ciudades inteligentes, se presenta una síntesis de las mismas desde una perspectiva ambiental, teniendo en cuenta otra vez lo que marca el objetivo 11 de la Agenda. Por una parte, tenemos la interconexión de todos los sistemas, que se divide en los siguientes apartados. La entrada a un sistema posibilita el acceso a toda la red. El fallo de un sistema conlleva a la disfuncionalidad de otros la dependencia de los sistemas es muy grande y existe y todo esto debilita eh, debilita el sistema ante ciberataques. Por otra parte, tenemos el acceso a datos e información confidenciales. Con este problema conlleva la pérdida de, de privacidad y de la identidad, acceso a información confidencial y vulnerabilidad otra vez a ciberataques. Y por último, tenemos el deterioro tecnológico, esta necesidad de un const una constante actualización y que, en caso de no realizarse, puede poner en peligro la calidad de los servicios y de la infraestructura, incrementando el riesgo de los daños ambientales. En este contexto, la falta de medidas adecuadas y de pruebas constantes genera riesgos y vulnerabilidades en los sistemas de las ciudades. De esos, destacan dos tipos de vulnerabilidades. Por una parte, tenemos la interconexión de sus sistemas y la necesidad de ofrecer un servicio de 24 horas. La informatización de las infraestructuras vincula el bien funcionamiento de las TIC con los servicios de una ciudad, pero también estimula la posibilidad de un efecto dominó. Esta dependencia e interconexión implica que el acceso de una a una parte del sistema, da acceso a todo el sistema e incrementa las vías de circulación entre sus infraestructuras críticas, por lo que un fallo en los nodos de la red puede provocar problemas e incidencias en diferentes infraestructuras críticas y causar un mal funcionamiento o la inservibilidad de las aplicaciones. Por otra parte, tenemos la necesidad de mantener bases de datos con información obtenida por los ciudadanos. Todo el sistema que compone las ciudades inteligentes emplea la información y los datos proporcionados de los ciudadanos para generar bases de datos y aplicaciones necesarias con el fin de construir el corazón de todo el sistema. Estas bases se componen por datos personales e información respecto a intereses y costumbres de estas personas. Mientras se proporcionan datos al sistema, se deja un rastro digital de movimientos y preferencias, información que entrae el interés de instituciones, empresas privadas, pero también de, de, de piratas informáticos. Para alcanzar un desarrollo sostenible y transformar las ciudades haciéndolas más eficientes y sustentables, por lo tanto inteligentes, es necesaria la implementación de las TIC. De esta forma, se consigue optimizar y minimizar el derroche de recursos. No obstante, para garantizar la seguridad del sistema de la red implantada y, por lo tanto, proteger las infraestructuras y los ciudadanos, es imprescindible tomar medidas de ciberseguridad. De esta forma, se genera una conexión entre sostenibilidad y ciberseguridad, que convierte la ciberseguridad en responsabilidad social y requisito para el desarrollo sostenible y medioambiental. La ciberseguridad protege a las infraestructuras y las TICs que tratan con servicios de la ciudad, cuya falta puede generar problemas relevantes que afectan al alcance de los objetivos medioambientales. En este contexto, partimos de la premisa que el desarrollo sostenible se compone por dimensiones medioambientales. Desde este punto, podemos comprender cómo los ciberataques Debidos a la falta de ciberseguridad, pueden afectar al desarrollo sostenible. En el entorno de esta dimensión podríamos detectar un gran coste ambiental. La sostenibilidad medioambiental y ecológica tiene como propósito proteger y restaurar la calidad del aire, del, aire, de la, del agua perdón, y de los recursos naturales. Los ciberataques pueden tener un impacto medioambiental directo como por ejemplo posibles catástrofes, desastres causados por los daños en las infraestructuras e indirectos, como por ejemplo la falta de servicio ofertado por las TICs afectadas en uh, caso de que su labor era regular la contaminación y la gestión de, de residuos. Por lo que un ciberataque pone en riesgo el desarrollo sostenible y medioambiental, creando un vínculo entre la necesidad de ciberseguridad y sostenibilidad, que no predispone tener un desarrollo sostenible por encima de la ciberseguridad y las TICs, ni la ciberseguridad y las TICs por encima del desarrollo sostenible. Está claro que ambas partes van con frecuencia cogidas de la mano y la falta de una dificulta el crecimiento y la evolución de la otra. La transforma, eh, para finalizar con nuestras conclusiones, tenemos tres conclusiones. La primera es la necesidad de las TICs. La transformación de la ciudad en una ciudad inteligente precisa de la informatización y la interconexión de sus infraestructuras, aparte de su dependencia con las TICs. Sin embargo, la implementación de nuevas tecnologías puede generar serios problemas cuando se infravaloran temas relacionados con la seguridad de las infraestructuras de los ciudadanos, la sostenibilidad de la zona y, en casos extremos, el planeta. La otra conclusión, eh, muestra, la otra conclusión que tenemos es la necesidad de ciberseguridad. Las posibles brechas de seguridad en las infraestructuras las hacen vulnerables ante posibles fallos humanos y son polos de atracción para los piratas informáticos. Contra más alcanza una ciudad la inteligencia, más interconectadas son sus infraestructuras y más complejo el sistema de red. Por eso, los riesgos y las vulnerabilidades incrementan. Por último, tras comprender las vulnerabilidades y los riesgos que el sistema presenta, entendemos el coste de la falta de ciberseguridad, coste que está estrechamente ligado con las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, por lo que la ciberseguridad se convierte en una necesidad económica, social y ecológica, una necesidad para alcanzar con seguridad el desarrollo de las ciudades sostenible y por lo tanto para alcanzar la sostenibilidad a nivel local es preciso contar con la transformación de las ciudades en inteligentes y con la implantación de medidas de ciberseguridad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Aquí os dejo mis mails por si alguien quiere contactar conmigo en algún otro momento y si alguien tiene alguna pregunta, que no dude en, en hacérmela. Muchas gracias, Laura. Eh... Bien, bueno, ahora yo tengo algunas eh, consultas para ambas, pero abro el espacio primero para quienes nos han estado acompañando eh, durante el panel, por si quieren consultar, sugerir, comentar algo, eh, pueden levantar la mano en las reacciones y les habilitamos tanto la cámara como el micrófono. Eh, damos unos, unos minutitos, unos segundos ahí, por si alguien quiere ¿Decir algo? O también lo pueden expresar en el chat y lo puedo leer, no tengo ningún problema. Bien. Eh, ahí, Janina Amaya, o Amaya, dice, Hola, pensando en las otras exposiciones donde se habla de la desigualdad en las ciudades, me pregunto si esta incorporación de TICs no podría incrementar esta desigualdad. Hola, no sé si me, si me escucháis. Sí, sí, sí. sí. sí. Eh, la, la implantación de las TICs en las ciudades inteligentes, más que en los simples ciudadanos, es por parte de la, de la propia ciudad. Eh, cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, no estamos hablando de las ciudades del futuro como vemos en una película, sino eh, de ciudades donde los ciudadanos eh, toman uh, riendas y se organizan para responder ante problemas locales, ya que son ellos los que mejor los conocen. Por ejemplo, eh, en Chicago, eh, que es una ciudad eh, de, de Estados Unidos, se ve como los ciudadanos para ayudar a los bomberos eh, contra los ataques de fuegos porque en una época tenían muchos, cada ciudadano se ocupaba de, de limpiar y de mantener eh, el acceso a los, oh, no sé cómo se llaman, a esos oh, eh, conos oh, rojos donde se accede al agua. En mi ciudad, por ejemplo, se ha se actualizó una calle para ver cómo funciona de, hacer, de reducir el consumo de electricidad no sostenible. Por lo tanto, convertir una ciudad en inteligente no, no, no requiere de recursos económicos, que puede que sí, pero no es, no es necesario. Vemos muchas ciudades de pobres, eh, donde las redes de los ciudadanos son muy fuertes y esas ciudades son inteligentes. No sé si he contestado tu pregunta o, o no. Bien, gracias Laura. Ahí Janina nos, nos dirá si, si lograste contestar o no. Eh, también si alguien más quiere sumar una pregunta, una sugerencia, algo tanto para Atsiri como para Laura. Gracias, Laura. Estimo que a eso te dice Janina, así que estimo que sí le respondiste. <risa> Bien, mientras que van pensando alguna pregunta, eh, yo voy a sumar, ya que te habían preguntado, Laura, te voy a sumar una pregunta y después le, le diré también algo a Siri. Eh, a mí se me genera un poco en la misma línea de, de Janina, que en una parte la has contestado ahora, pero a mí me queda otra, otro lado respecto a las TICs. No tanto las ciudades inteligentes, de cómo las estás planteando vos, que implica más una cuestión de redes y cómo se puede organizar la población en torno a esas ciudades, ¿no? Eh, pero a mí lo que me queda como latente, como pregunta, respecto a lo ambiental, es eh, en, en el costo. O sea, lo que posibilita las TICs, nos lo has mostrado muy bien en tu presentación, pero el costo de eso en términos de los recursos o los bienes comunes que se utilizan para toda la producción inteligente de los de lo TIC, ¿no? de todo lo informático, ¿no? de todo lo, lo cibernético, en términos de los minerales que se utilizan, a quienes, vinculando con la presentación anterior de refugiados climáticos, ¿no? entonces, a quienes se explota como personas y como, y como no humanos también, entonces ahí me entra un poco de contradicción respecto a la idea de de ciudades inteligentes. Quería saber si has abordado algo en esa línea, o aún no, y es algo como posible de, de repensar. Hola, Carla, y efectivamente tienes toda la razón. Hay un gran problema en cómo se gestionan los recursos para construir estas ciudades, efectivamente, tanto en la construcción de las TICs, pero el gran problema que yo estoy llevando esta línea es cuanto hay un desastre, natural o no natural, eh, el impacto medioambiental de las uh, infraestructuras altamente tecnológicas. Es decir, eh, ahí se necesitan aún más, muchos más recursos de reparación que de construcción y ahí se nota más explotación de los uh, países que producen y las comunidades que producen esos uh, materiales. Es decir, más que en la fabricación de estas TICs, en, las, en su reparación. Y efectivamente tienes razón, ahí todavía el coste medioambiental no se, no se está valorando porque todavía estamos en la construcción de las ciudades. Y como todo, siempre se mira lo económico, los beneficios de algo, pero nos falta medir los resultados ante un desastre natural. Eh, lo, eh, solamente una vez se midió bastante de forma precisa y fue en el desastre de Japón en el 2011 cuando hubo un terremoto, después hubo un tsunami, después tuvimos una, una catástrofe eh, tecnológica y ahí sí que se, se empezó a medir y, podemos, y por eso tenemos el marco de Sendai pero todavía no hay estudios uh, que nos den una, una respuesta clara a, a lo que me estás uh, preguntando, o al menos yo no lo sé, no he, no he visto algo por ahora. Muy bien, gracias Laura, no, no era necesario para que vos lo tengas la respuesta, sino también como forma de, de repensar eso, ¿no? porque creo que eh, es una temática eh, como clave hoy en día, sobre todo post-pandemia o en esta transición de la pandemia, eh, que nos hizo como, como estar muy vinculado con lo, con lo cibernético, con las TICs, con todo, o sea, hubo mucha movilización en eso y en términos de, de lo que ha movilizado y también personas estas ciudades inteligentes, eh, también recorrió mucho, bueno, todo lo que se necesita en términos de, de electricidad, de consumo, de un montón de cosas para sostener, o sea, lo que vemos hasta en un correo electrónico, ¿no? Para que, mientras que mantenemos correos electrónicos, todas las computadoras que no vemos, gigantes y maquinaria para sostener eso, eh, tiene un gran impacto que claramente lo, lo que está planteando es, eso no se está viendo por el momento, estamos en el proceso, entonces, bueno, es como que, que está bueno empezar a pensar en esas líneas también, porque... Eh, al menos con estos diálogos con la ecología política, por ejemplo, desde el feminismo comunitario eh, maya, yinca, ¿no? o, o de Bolivia, ¿no? de los feminismos comunitarios, también plantean eh, estas vinculaciones de nuevo con la red de la vida, que tiene que ver con los ciclos y todo. Y, y nada, me queda a mí como, son como preguntas que me nacieron de, de la presentación, ¿no? que nos compartías de, bueno, ¿cuánto nos posibilitan todas estas TICs en todo lo que nos ponen como beneficios, pero también cuánto nos van... Eh, distanciando más de estos ciclos más naturales, ¿no? más de la naturaleza, no como algo armonioso y que tiene que quedar puro ahí fijo, sino eh, de, de esas vinculaciones entre, entre humanos y no humanos, dirían otros autores, ¿no? como muy de de autores y autoras. Entonces, nada, me parece como súper interesante para empezar a hacer como esos cruces que potenciarían esos estudios como, como mucho más ahí. Y en términos, no sé si alguien más quiere sumar una pregunta o dialogar algo respecto a esto u otras temáticas o con AppCity, pueden sumarnos o pueden levantar la manito eh, con la reacción y les habilitamos el micrófono. Bueno, mientras que lo van pensando, le, respecto a AppCity, creo que, que también creo que nos atraviesa en muchos, al menos en, en Latinoamérica, nos atraviesa mucho en eh, muchos de los países y de distintos lugares de esos procesos que has compartido, ¿no? En términos de la desigualdad, eh, en, en el acceso tanto a áreas verdes, a, a también el, al mercado inmobiliario, recuperando esta idea de, de, los, de la naturaleza, de paisaje, de, también para seguir avanzando y todo lo que produce eso. Entonces me pareció muy, muy potente tu trabajo en términos de, de mostrar cómo se va dando por un lado eh, la conformación urbana de, en esa ciudad, la, la reconfiguración urbana en esa ciudad pero a la vez lo que va provocando no en términos de desigualdades y ahí me parecía que dialogaba mucho con lo que nos presentó Ana porque había como una cuestión en común de, eh, de encontrarse con esta línea de migrantes no o sea como que como dentro de las desigualdades a las personas que son migrantes están más aún o más abajo en términos de las desigualdades, ¿no? Entonces son las que más violencia sufren, las que, menos, menor que tienen menos posibilidad de acceso, entonces creo que ahí es, es importante esas vinculaciones que hiciste con, eh, atravesando con lo, con lo de migración, sobre todo, bueno, en México que han vivido como grandes procesos eh, migratorios de los últimos años, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ahí, bueno, no sé si querías sumar algo más de eso respecto a alguno de los procesos, o si querés también sumar alguna pregunta para Laura o compartir algo. Si no, yo les hago una pregunta en común, si nadie más quiere sumar consultas, sugerencias o preguntas. Sí, bueno, igual con esto último que mencionas, que también quizás no, pues estos trabajos también como que empiezan, ¿no? A detonar otros, otras reflexiones que no se habían situado en en el escenario pero que también pues como justo este, estas narrativas también en, empiezan a tener mucho más presencia ¿no? y que entonces como estas narrativas de, de decir buscamos ciudades sustentables o buscamos ciudades más justas, e, ecológicas, pero que están más bien con, pues, agarrando estos elementos así de estos discursos y en realidad pues pueden tener como esta, esta como cara de ser, bueno, sí, cuestiones transformadoras, ¿no? porque ya se están preocupando por la naturaleza, ¿no? Y están, eso era lo que queríamos, ¿no? Que se, que se cuidara, que se protegiera, que se conservara, porque esto, con estos discursos también, que además con la pandemia también se sur, surgieron más, ¿no? Como de, de es nuestra responsabilidad eh, defender y cuidar a la tierra, ¿no? Y entonces conservar y preservar para las generaciones futuras y todas estas cuestiones que quedan eso como, como un... Un discurso muy bien armado, pero que detrás de eso, o sea, tenemos que, que cuestionar, ¿no? ¿Qué se está generando? ¿Qué están profundizando y qué están detonando como nuevos procesos que se suman a todas estas opresiones, que, bueno, eso no son de manera, no se viven de manera similar en todos los cuerpos y los territorios, ¿no? Tienen en procesos de eso diferenciados, que se suman a estas opresiones históricas que han generado a ciertas poblaciones. Entonces, bueno, también eso como que creo que es este nombrar y, y poner en, en, en cuestión, pues que estrategias que pudieran parecer en un primer momento como eso, amigables, con un buen sentido de, de justicia, que también queda como muy ambigua, pero como también estas, estas cuestiones pues pueden estar disfrazando otros procesos, ¿no? O que eso como entrar mucho más a la profundidad de cuestionar estas propuestas, ¿no?, que, que ajá, como que esa, esa parte que me parece importante, como no solo en mi trabajo, sino que también como en muchas eh, propuestas de ciudades o de, de propuestas también de proyectos del Estado, ¿no?, que buscan, eh, pues, solucionar estas cuestiones, pues, queda ahí. Queda pendiente, pues ponemos a pensar más como realmente también, por ejemplo, pensar en procesos de justicia que vengan desde los pueblos, desde las ciudades, desde los barrios, que incorporen perspectivas que no se contemplan en muchos de estas ideas, no que por ejemplo, igual una perspectiva antirracista, urbana, eh, que, que pongan eso, ¿no? Cuestiones que muchas veces no, no miramos o no queremos nombrar. Eso quería, quería mencionar. Buenísimo, sí, y creo que es que súper es importante lo que estás planteando, no solo en términos de, de abordaje, sino en términos también de, de construcción del conocimiento, no porque también esto, cómo se juega en los ámbitos académicos, como los congresos o eventos, cómo se van articulando estas otras voces, o cómo se van recuperando y entretejiendo también ahí, entonces me parece... Eh, como clave, lo que, estabas, como lo que estás planteando. Eh, y en esa línea, si nadie más quiere hacer preguntas o sugerencias, pueden comentar también, eh, nos pueden decir por el chat, o levantar la, la mano y les habilitamos el micrófono y la cámara. Eh, le quería preguntar a, a ambas, eh, como a modo de, de este ejercicio en el marco del, del Congreso, eh, qué o qué contenidos, o, eh, contenidos teóricos o políticos, porque la ecología justamente valga la redundancia, la ecología política plantea mucho el posicionamiento político, ¿verdad? Respecto a los abordajes, entonces, eh, ¿qué de la ecología política les ha movilizado o les ha enriquecido los análisis? ¿Qué consideran que qué les, eh, les posibilita la ecología política en términos de lo que están estudiando? Y en términos también de repensar los, los procesos de construcción de conocimiento, empezándonos esto que decía, en términos de la academia, bueno, ¿qué les ha, ha posibilitado eh, estas lecturas en clave de ecología política? ¿Quién? Bueno, empiezo, igual estaba ahí como todavía dándome tiempo para articular bien la idea. Pero bueno, una de las cosas que a mí me ha dado eh, pensar desde el marco teórico, político, metodológico de la ecología, eh, en primer lugar ha sido esta cuestión que mencionaba también en la presentación de poder hablar de una naturaleza o unas naturalezas que son, no son neutrales, que no están dadas así eh, como algo que no no contiene una cuestión política o que no están atravesada por relaciones de poder. ¿no? Entonces, por un lado es eso, como saber que eso, que el concepto mismo de la naturaleza, responde a lógicas ¿no? eh, desde, por ejemplo, de las ecologías, también políticas de coloniales, pues a, una, a lógicas de, de un modelo de civilización colonial de la modernidad, ¿no? y que entonces eso, bueno, ha se ha instaurado como una verdad hegemónica de, de que entendemos por naturaleza o de que entendemos por la ciudad. Y desde ahí, pues, cuestionar esta cuestión, bueno, este concepto, esta idea o estas ideas que se han creado como bajo estos legados coloniales y su articulación también con, pues, con el medio ambiente, ¿no? Y eh, eso es como por, una, por un lado. Y por otro lado, que además como trascender la, la reflexión teórica para poder construir horizontes políticos de transformación, ¿no? que también creo que esa es otra cosa importante desde la cual yo por eso me posiciono como desde un marco teórico de la ecología, porque no se queda en esta cuestión ¿no? de teorizar, sino que también busca eh, construir estas, estos caminos que permitan pasar de, de análisis a procesos de, de acción de transformación y, y como que generar pues esto, estas Preguntas que nos lleven a pensar en cómo vivir, eh, construir otras ciudades, cómo también construir otras ideas, concep concepciones, ontologías en relación a la naturaleza y nuestra relación, también nuestras relaciones y contradicciones con ella. Muchas gracias, Siri. Lo hiciste y Laura, ¿quieres aportar algo en este lío? Quizás Laura no tiene conectividad <risa> y la vemos acá, pero capaz que no nos está escuchando. Bien. Sí, de por sí ya estaba fallando, ¿no? Sí, sí. sí. Super. Una... Eh, bueno, entonces abrimos una vez más. Eh, ahí, bueno, has quedado solo Janina, así que no sé, Janina, si querés aportar ahí algo, también si querés compartir algo respecto a esta pregunta, sos bienvenida. Esperemos unos, unos minutitos y si no, ya, ya cerramos este potente panel. Creo que han, han aportado grandes temáticas y nos han dejado también preguntas para seguir repensando en, en distintas líneas. Pues creo que no. Exacto, es lo mismo que iba a decir. Bueno, entonces... Eh, Bien, les quería agradecer a, a las tres, a, a Ana que se tuvo que retirar, a Ciri y Laura, por sus presentaciones. Eh, como dije recién, creo que nos dejan pensando y también podemos seguir problematizando la, las temáticas que nos han compartido. Así que muchas gracias por eso. Y, y también, bueno, como quedarse pensando, creo que siempre es el ejercicio necesario de, de quedarse pensando. Ahí Justo Yanina decía, gracias, muy interesante. Mi micrófono está desactivado, ya te lo activo si quieres ahí en teoría tendrías que tenerlo activado hola hola sí muchas gracias bueno voy a aprovechar que hay tiempo y creo que es bien interesante cómo las ponencias que nos comparten por acá Invitan justamente a hacer estas críticas sobre las aproximaciones que tenemos hacia las ciudades y hacia los entornos que, que habitamos y compartimos, diferentes poblaciones muy heterogéneas, ¿no? Eh, sobre todo mantener esta alarma eh, de ser muy críticos con nuestras aproximaciones, las, las categorías que empleamos. Pero creo que lo que mencionaste al final, Carla, es muy importante también nuestras metodologías, ¿no? Con quién y desde dónde estamos trabajando para hacer esta lectura de las ciudades, para hacer esta lectura de todos estos procesos eh, que ahorita se expresan como desigualdad, pero que es una desigualdad que en cada ciudad heredamos de procesos mucho más antiguos, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, en América Latina hablar de este, procesos de desigualdades también traer procesos eh, coloniales que hasta el día de hoy siguen siendo parte de nuestras dinámicas, ¿no? Entonces, creo que este es uno de los instrumentos que la ecología política también nos permite mantener en el centro. Entonces, gracias por compartir todas sus experiencias. Muchas gracias, Janine, también por, por tu, compartirnos tu reflexión, y que creo que ahí es clave lo que decís, y también sumar la línea patriarcal también, no porque creo que aparte la, la de lo que recuperaban, bueno, Ana lo hizo más presente, pero también ahí a seguir y, y en las presentaciones que hicieron, bueno, también las cuestiones de género, no no, no binario hombre-mujer, sino género en general, y, y cómo va eso creando otras desigualdades. Entonces también ahí me parece importante, y no sé, Laura, si... Te volviste a conectar y querías sumar algo porque veo que tenés habilitado el micrófono capaz que regresas, que regrese tu conexión. <ríe> no. Bueno, <ríe> o oh, sí. Hola. sí. Perdón, es que mi ordenador no funciona bien, se activa y se desactiva solo, no sé qué le pasa. Eh, nada, muchísimas gracias a todas uh, y a todos que, que hemos estado aquí, la, la oportunidad que nos disteis de compartir nuestros puntos de vista y nuestros intereses. Muy bien, muchas gracias, Laura. Eh, bueno, entonces, ya cerrando la mesa, el panel, <risa> más que me sale el panel. Bueno, nos quedamos pensando en eso, en todo lo que nos, nos abrieron para seguir pensando en las, las problemáticas compartidas, pero también en esto que recuperaba tanto Tiri como Janina de, de Cierre, de que sigamos pensando estas, en, en cuestiones teóricas, en cuestiones metodológicas y sobre todo desde posicionamientos políticos, cómo construir conocimiento, cómo recuperar otros, otros procesos, otras voces, y dar cuenta de las trayectorias históricas ¿no? que hacen a las realidades que estamos viviendo, y en esto... También para cerrar, de términos de, de desigualdades, también pensar en las formas de, de resistir y reexistir, ¿no? que han dado un poco también de cuenta los procesos, ¿no? con diversas estrategias de, de lucha, de algún modo. Entonces, bueno, que nos sigamos encontrando, pueden seguir disfrutando del resto del encuentro. Hay un, de esta línea de discusión 4, hay, hay un panel de cierre. Donde se van a compartir uh -huh. lo que recorren las, las distintas mesas hoy al, por la tarde. Así que, bueno, nos uh -huh. podemos encontrar ahí y, si no, que sigan disfrutando del Congreso. Muchas gracias yeah. a todos, todos. Muchas gracias por tu moderación. Gracias. gracias. Hasta luego. luego.